¡Oye, Ey, ah, alto, no te mueva. Ah, no ¿Quién, ¿Quién eres? ¿De dónde viene, ¿Quién eres? ¡Ah, cálmate! Vine a ver a Jacob. ¡Soy Nico! Nico? ¡Batman! ¿Qué onda ahí abajo? ¡Aquí hay uno abajo pegándole a la puerta! ¡Dije que se llama Nico! ¡Dije que quiere verte, machote! ¡Nico! ¡Es mi amigo Batman! ¡Déjale en paz! ¡Vamos! ¡Suéltalo! ¿Tu amigo? ¡Sí! ¡Venga, muchacho! ¡Ven para arriba para hablar con el es señor Jacob, carnal! La compañía de taxis! Hay humildad hace cuando toca la puerta, ya sabe No, ¿Y no pasa nadie? nada ¿Sí, okay? No te qué preocupes, preocupes. Oye, Nico, ahí lo tienes, habla con él, yo ando por aquí ¿Qué onda, Nico? ¿Estás bien? Sin problemas, una presentación como cualquier otra Sí, los escuché, ¿saben? Bueno Cierta gente ha estado molestando a Batman, y así que quiere pedirte un favor, ¿sí o okay? qué? Chicos, unos matonjillos han estado vendiendo en mi territorio y, y... han estado vendiendo de uno y de otro y yo le digo, oh Ay que le digo hey, hoy no quiero la plata que me debe Está en mi territorio y yo solo quiero mi plata, ¿sí o qué? Ellos no lo ven así. bueno yo solo quiero que te ocupes junto asunto como Dios manda, ¿cacha? Muy bien, deja que te explique Se trata de un asunto de negocios Entiendo Están vendiendo hierba donde no deben vender hierba Y no nos pagan nuestra tajada Bien Así que queremos que vayas ahí y te ocupes de ellos, ¿entiendes? Sí, pero no va a ser barato, ¿dónde los encuentro? ¿Barato? ¿Barato chico? ¿Te preocupas por eso? ¡Nosotros no nos preocupamos por eso! Los imbéciles están en el detector, le están vendiendo y quieren por tu nave todo eso! ¡Es que fichas moviendo ficha y yo quiero echarle de ahí! ¡Pero ellos llegan ahí y dicen que no hay nada que hacer aquí! ¡Yo digo a la mierda, conejo! Muy bien, ahora escúchame, lo que Batman dice es que son una panda de novatos, ¿cachas? Los encontrarás en la esquina de Alpha y Bohan Sur. ¿Ya? Bueno, solo dale una lección, ¿cachas? Llega si te ocupas del tema, ¿de acuerdo? ¡De acuerdo! Bien, ¿te apetece una calada de este canuto? No, gracias ¿Seguro? ¿Seguro? Bueno, respeto Oh, canal, pájame canuto Toma, mi rey, ahí está